Entonces, un doctor, en vez de acarmar la cosa, lo que vino fue darle frente, y que, que es lo que quiere, que si quiere que lo dejen interno ahí mismo también. Tratamos de entender la versión de los doctores involucrados, pero estos alegaron no estar autorizados para hablar. Yoani Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.